Windows es un sistema que encuentras en casi cualquier PC, y que además es sencillo de usar, es muy útil, y Microsoft ha aprovechado muy bien las alianzas comerciales, al día de hoy podemos disfrutar de un buen escritorio, pasar el rato en internet, editar contenidos, jugar videojuegos, entre otros, y bueno pónganse cómodos porque aquí repasaremos la evolución de Windows. Antes de Windows, habían sistemas basados en Unix, entre ellos MS2, sistema que se basaba en órdenes de comando, pero fue en los s que decidieron crear Windows como extensión para MS2, debido al éxito que tuvo Windows, siguieron sacando Windows 2.0, luego el 3.0 y 3.1 que viene siendo el último como extensión, cabe destacar que estos Windows no eran independientes funcionaban sobre MS2, en 1995 sale Windows 95 un Windows distinto, pues este reemplazaría a MS2, siendo ya Windows el papi de los helados, y además contendría nuevas funcionalidades y un cambio de arquitectura, luego salió Windows 98, aunque este no era tan bien recibido, el público se acostumbró al 95 y además el 98 tenía más errores saltándonos de una vez al 2001, podemos destacar varias cosas a salida de Windows ME, Windows 2000 para servidores, pero sobre todo un clásico de clásicos, Windows XP, podría decir que todos tuvimos contacto con este sistema, si fue instalado en cibers, en industrias, y PC del hogar, año 2006 Microsoft fracasa con Windows Vista, teniendo que extender el soporte para Windows XP, pero en el 2009 lanzó al muy querido Windows 7 que corregía los fallos, saltando al 2011, destacamos otro fiasco como windows 8 que tenía muchos errores y microsoft lanza windows 8.1 gratis recientemente microsoft trabaja con dos sistemas windows 10 y windows 11 bueno mis panas espero que les haya sido útil este vídeo hasta la próxima chao